Hace un mes y medio aproximadamente, porque fue el 15 de septiembre cuando eh, Emilio Jiménez, este empresario justamente de 49 años, fue acorralado por dos vehículos, dos delincuentes, eh, dos no, dos vehículos. ...ocupados por delincuentes, por una banda de delincuentes... ...al menos siete son los que están identificados en la causa... ...que según la teoría fiscal eh, intentaron quitarle un bolso... Eh, ...que tenía adentro de su camioneta con 5 millones de pesos... ...la víctima se resiste, eh, se resiste tratando de escapar... ...del lugar del hecho y termina con un disparo eh, en el tórax... ...que le termina quitando la vida. Causa que de estas siete personas que están identificadas... ...algunas vinculadas a eh, Independiente, Independiente Rivadavia, tanto a la Barra Brava como a la seguridad del club. Solamente han sido detenidas dos. Uno de ellos es Cristian Rivero, justamente quien eh, era en algún momento eh, jefe de seguridad de Independiente Rivadavia. Y eh, el otro es Ángel Fredes, un joven también que están imputados ambos por homicidio, químines causa, es decir, que arriesgan una posible pena de prisión perpetua. Tenemos contacto con eh, Federico Ábalos, abogado defensor, representante legal de Cristian Rivero, justamente del primero de estos detenidos en la causa que mencionábamos, porque hay algunas novedades en el, en el expediente, perdón, y vamos a ver cuáles son justamente. Bueno, los saludamos, Federico. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por, por brindarnos este testimonio. ¿eh? Bueno, ¿Cómo están? ¿Todo? Un saludo grande a todo ahí el equipo del noticiero y a toda la audiencia. Bueno, se va. Doctor, bueno, tengo entendido que ayer eh, iba a ser un día importante porque estaba previsto que eh, su cliente, que Cristian Rivero, declare en la causa. No sé si al final esto se pudo concretar o no. No, eh, como usted bien dice, eh, iba a declarar ayer, por pedido de la defensa técnica, se suspendió la declaración integrativa. Ya ha sido pedido nuevamente que se reprograme, ya que eh, el expediente, voy a ser muy breve para que, y claro, por el tiempo en la televisión. El expediente se encuentra en el juzgado penal colegiado a cargo de la doctora Colucci sí. porque está pendiente de resolver su control jurisdiccional del señor Fred, como usted bien decía, que está coimputado en la causa y no está en la fiscalía. Frente a que había un informe eh, papiloscópico positivo respecto de mi asistido, yo tuve que eh, pedirle eh, que se suspendiera la audiencia y que se fijara nuevamente a los efectos de hacer un adecuado estudio nuevamente del expediente. Para eh, corroborar de dónde habían sido tomados esos indicios papiloscópicos y claramente surgen del de auto de él, que es lógico, cualquiera de ustedes, si les toman un, un examen de huellas dactilares del auto de ustedes, va a salir que hay huellas en el auto de ustedes como en alguna credencial que puedan tener, en este caso, una credencial del servicio penitenciario. Por eso no se pudo llevar a cabo la audiencia en el día de ayer, como usted bien dice, Sebastián. ¿Y por qué fueron al auto de él? Mire, eso es lo que eh, yo me pregunto. A ver, yo entiendo que, eh, eh, y lo digo con todo respeto al doctor Torres que está a cargo de la, de, la, de la investigación, yo lo he hablado personalmente con él, yo considero que el doctor Torres está tomando, y lo he hablado personalmente, no, es, no está haciendo una investigación, no el doctor Torres, sino toda la, la Fiscalía de Homicidios en este caso, no está siendo objetiva como lo exige la ley 8008, en su artículo 3. Las partes, tanto el Ministerio Público como los abogados defensores, podemos ser parciales, pero el deber de objetividad lo, sigue, lo tiene que seguir manteniendo el Ministerio Público. Entiendo que eh, se están tomando los informes eh, de la policía como una cuestión dogmática, no siendo analizada por el Ministerio Público, uh -huh. pero no solo eso es lo grave, sino que lo que dicen los informes de eh, la policía eh, no es nada que pueda involucrar a mi cliente en el hecho. Claro, porque, Por ah, corríjame si me equivoco, ¿qué hablan de un seguimiento de este auto hacia la claro, persona que lamentablemente pero, termina asesinado? Para... Disculpenme que lo interrumpí, le pido mil disculpas. No, no, está bien, está bien. Lo que le decía, digo, lo que se sospecha es porque hay un seguimiento del auto a la camioneta, ¿es eso? Esa es la teoría del Ministerio Público en la que supuestamente habría manejado mi cliente el auto, pero en base a tal cual, palabras más, palabras menos, informaciones anónimas que uh -huh. habitualmente trabaja la policía con esas informaciones anónimas mire, esto es propio de la época más oscura de la Argentina y tenemos un sistema adversarial en el código procesal penal donde tenemos que tener el derecho de defensa no se han revelado esas fuentes anónimas la policía dice, son fuentes anónimas que, que acostumbramos a trabajar pero toda fuente anónima debe ser corroborada por una fuente, una fuente conocida después, no basta con decir yo vi a Cristian Rivero manejando Mire, le puedo asegurar que en todo el expediente, que hasta ahora tiene tres cuerpos, no hay una sola testimonial, que inclusive ha sido citada por el fiscal, como prueba de cargo contra mi asistido, que lo no nombre, que pueda dar una pequeña inducción respecto de que haya estado manejando el auto, uh -huh. lo único que el Ministerio Público se basa en que hay que ver la prueba en su integralidad. Mire, hay informes que dicen, de, supuestamente, estos eh, policías especialistas y científicas, que dicen que cuando el, el fiscal ordena, es un llamado ejemplificativo, sí. ordena ver perfiles de Facebook, nombran a mi cliente dice que aquí está Cristian Rivero, palabra más, palabra menos, con su mujer. Mire, en esa foto sale con su mujer de hace 17 años, y la pareja actual de esa señora. Por lo tanto, imagínense la credibilidad y el rigor científico de esos informes. ¿Y, y ustedes, en segundo ¿qué, lugar? ustedes qué dicen? ¿Que le robaron el auto o, o, qué, o no tuvo nada? No, que no, ver el, el, señor, el señor Rivero lo va a declarar, iba a empezarlo a declarar, yo pedí la suspensión de lo no había dicho, como le digo, le prestó el auto a su hijo Gustavo Rivero porque se iba a llevar a cabo una... Que lo, va a ser, va, yo voy a ofrecer ese material probatorio una vez que declare nuevamente mi asistido, un evento... Eh, eh, que se iba a llevar a cabo no sé en qué salón respecto a la lepra no recuerdo en este momento uh -huh. una fiesta de la lepra de, toda la, de todas las de las facciones de la lepra es uh -huh. y le pidieron el, le pidió el auto los efectos poder ir a buscar las entradas claro porque hay, hay doctor ahí Ahí sí, una aclaración de que, eh, eh, si mal no tengo entendido, usted me corrige en todo caso, las cámaras de seguridad, creo que son de la feria, eh, sí si, si, eh, toman al auto minutos antes eh, o horas antes de que se produzca el asesinato de Emilio Jiménez en la zona de la feria. Pero usted dice sí. que eh, sería sí, sí. manejado por el hijo de Cristian Rivera, Gustavo Rivera, que es uno de los que está prófugo en la causa, de hecho. Exactamente, pero el único, la única eh, indicio razonable es porque está limitado formalmente, ni siquiera es titular claro. del de, de vehículo, está habilitado para manejar Cristian Rivero. Con ese criterio, yo le diría a usted, usted me presta el auto, Sebastián, entonces lo van a involucrar en un crimen porque usted tiene su auto, es titular o está habilitado solamente usted para manejar. Es algo que no resiste el menor análisis. Uh -huh. Doctor, y ¿tienen previsto entonces ahora cuáles son los próximos pasos eh, en la causa, no sé si ya hay eh, ya está establecida la fecha de audiencia de prisión preventiva, que entiendo que, que se va a vencer por estos días, si en definitiva se definió cuándo va a declarar, entonces, Cristian Rivero. Mire, tenemos que esperar, yo eh, he solicitado a, a de la última hora, eh, no solamente que se reprograme eh, la, la audiencia, fecha y hora de audiencia de declaración impregatoria, sino también pedir un control jurisdiccional con solo la prueba que está independientemente, el expediente más allá de la declaración indagatoria, entiendo que, le vuelvo a repetir, no resiste más mínimo el análisis la prueba, que según, según la teoría del caso del Ministerio Público, pueda estar detenido, pero, diría que roza la privación ilegítima de la libertad por parte del Estado. Doctor, entonces, para redondear, eh, ya estamos sobre los títulos, pero para redondear y que se entienda bien la teoría de ustedes de la defensa, que luego eh, será en definitiva lo que va a declarar palabras más, palabras menos, Cristian Rivero. El auto estuvo ese día en la feria de Guaymallén, no en el, en el lugar del crimen, sino en la feria de Guaymallén, minutos antes, el auto de Cristian Rivero, quien lo manejaba era su hijo, Gustavo Rivero, hoy prófugo en esta causa, pero se encontraba en la feria para realizar unas compras para este evento de eh, la hinchada independiente Rivadavia. Sí, y hay informes que, eh, según la teoría del Ministerio Público, hay informes que siguen, supuestamente, según ellos siguen, al auto, a los efectos de pasar datos sí. por dónde iba la camioneta de, lamentablemente de la víctima, este, pero no, no está acreditado con rigor científico. Yo por eso se va, una vez que se escuche como eh, poder, podamos ejercer el derecho de defensa con la declaración indagatoria, se va a poder escuchar la otra versión y esperemos que el doctor Torres pueda y tenga la intención de abrir el abanico de posibilidades y no estar eh, por decirlo de alguna manera, en césido, con su teoría del caso. Doctor, lo último cortito, eh, sabemos que eh, Cristian Rivero su supo ser jefe de seguridad de Independiente Rivadavia no sé si al momento de su detención lo, lo continuaba haciendo. Mire, eso la verdad que lo desconozco, no, no se lo podría contestar. Bueno, estaremos atentos entonces a los, a los avances de este expediente. Gracias doctor. Bueno, les agradezco la invitación y muchísimas gracias. ¿eh? Muy amable, ¿eh? muy gentil. Eh, abogado no, entonces no Sebastián, de uno de los eh, que está sospechado. Eh, que está detenido e imputado en la causa, justamente Cristian Rivero, de hecho fue el primer detenido en este expediente. Bueno, gracias.